Hemos celebrado hoy una nueva edición del Encuentro Aporta, que es el fruto de una colaboración que ya se extiende durante varios años entre el Ministerio de Hacienda y e Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el que colabora la entidad pública Empresarialred.es, en cuyo objeto es promover y fomentar la cultura de los datos abiertos. Y esto desde un doble punto de vista. Por un lado, desde la parte de Administraciones Públicas, estimulando la apertura de datos, que esta apertura se realice en formatos adecuados y fáciles para su reutilización y que poco a poco toda esta información del sector público que es susceptible de ser utilizada como materia prima por las empresas y por la sociedad en general esté accesible para todos los ciudadanos, para todas las empresas y para toda la sociedad. Y por el otro lado, por el punto de vista de las empresas, punto de vista de la industria, puesto que los datos abiertos son una materia prima para generar actividad económica, para generar empleo, para generar riqueza, y que adecuadamente tratados formateados pueden utilizarse para desarrollar multitud de actividades en un sector infomediario creciente, que cada vez tiene más empresas, más volumen de facturación y crea más empleo. Hemos visto ejemplos de casos de éxitos de empresas que utilizan esta información para su actividad, así como hemos sido informados de las últimas medidas y tendencias para favorecer la apertura de datos por parte de la administración pública y de todos sus organismos con referencias tanto nacionales en españa en todos los niveles de su administración como referencias internacionales y en el exterior y también hemos aprovechado para eh, invitar a todo el mundo a participar en la conferencia internacional de datos abiertos que en su cuarta edición se celebra en españa en madrid durante los días 6 y 7 de este mes de octubre en el IFEMA, en el que vamos a contar con una participación muy importante de ponentes de todo el mundo que van a bueno, pues, explicar las últimas tendencias y novedades en el sector de los datos abiertos.